Tardes, eh, yo voy a intentar un poco transmitir algunos elementos de la primera sesión. Como algunas de las personas que nos tuvisteis aquí en la primera sesión, pues para poder enlazar cosas con la sesión de hoy. ¿no? Eh, entonces, la primera sesión, el título que tenía era la alimentación en el cruce de las crisis del siglo XXI. O sea, se planteaba un poco el tema en su visión general. Por tanto, un diagnóstico a nivel general del tema de la alimentación a nivel mundial y en el caso de España. ¿no? Entonces, en la presentación de las jornadas, eh, Santiago comentaba que estas terceras jornadas son la continuación de otras dos jornadas hubo anteriormente. ¿eh? Lógicamente, que ha habido un corte por el tema del COVID, ya son casi tres años, pero que puede haber una continuidad posterior. ¿no? Y entonces, como objetivo de las jornadas era han ocurrido muchísimas cosas a nivel mundial, el tema de la energía, el tema de los alimentos, el tema de la guerra, o sea, ha cambiado mucho la situación, estamos en una situación de crisis eh, permanente y multimodal y todo lo que se quiera, hay un reordenamiento geopolítico, etcétera y tal, pero el tema de la limitación continúa ahí y tenemos que seguir tratando. Entonces, como objetivo de las jornadas era un poco intentar reunir una disputa paridad o una diversidad de mirada sobre este tema y a la vez intentar aunar pues distintas fuerzas de grupos, de instituciones o de colectivos que están trabajando, estamos trabajando en esto desde posiciones muy distintas pero quizá con una cierta línea común. Entonces el objetivo de la jornada sería este, veremos a ver si lo hemos conseguido. Entonces en esta primera sesión hubo dos intervenciones una primera intervención que tenía un título muy sugerente es la alimentación secuestrada por un modelo agroindustrial global. Por lo tanto, la mirada general. Nos la presentó eh, Katia Cascante, eh, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. ¿no? Entonces, partió de un elemento que fue muy importante y es que hoy día la alimentación es un arma. Y es un arma tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz y además es una herramienta de negociación geopolítica y está al nivel de la energía y al nivel del agua. Por lo tanto, la alimentación es uno de los elementos fundamentales a la hora de, de considerar y de repensar un poco la situación en este mundo. ¿Y cuál era el diagnóstico de esa alimentación que estaba secuestrada por el modelo agroindustrial global? Pues un poco el diagnóstico fundamental es que la alimentación se había globalizado o la habían globalizado en la producción, en la distribución, etcétera, etcétera. Entonces este sistema alimentario mundial tiene unos componentes, tiene unos actores, pero fundamentalmente son corporaciones, grandísimas corporaciones del norte, del norte global. Y estas corporaciones del norte global han acaparado semillas, están acaparando tierras, tienen los fertilizantes, tienen la biotecnología, tienen todo. Y por otra parte están lo que podemos llamar los países del sur global, fundamentalmente. Que ha ocurrido que desde el proceso, los procesos de descolonización a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues que lo que, es, que, lo que está ocurriendo en todos estos países del sur global es que están, está aumentando la dependencia alimentaria en todos estos países. Y tenemos un caso tan paradigmático como el de Egipto, que hace 50 años era el granero cereal de Europa. Y hoy día el 75% es deficitario en Egipto y necesitan importar de Rusia y de Ucrania los cereales, y lo hemos visto ahora con el tema de la guerra. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto de la globalización? Pues la globalización es justamente que hay unas fuerzas, unos actores que están imponiendo unos modelos de producción, de acaparación a otros. Y el efecto fundamental de esto ha sido, según el diagnóstico que nos hacía Katia, eh, el tema de un nuevo constitucionalismo alimentario. Yo creo que es un, es un concepto, para mí, muy dudoso también, pero creo que puede ser sugerente. Hay un nuevo constitucionalismo alimentario mundial mundial que se está construyendo entonces en este nuevo constitu constitucionalismo están interviniendo como varios vectores fundamentales que a veces los vemos por separados pero el tema es que están actuando conjuntamente uno primero es el tema de los tratados de libre comercio y ahí vemos realmente que las grandes corporaciones no quieren dar facilidades a los países del sur ese es el tema un segundo línea es la financiarización de la economía en el proceso de globalización de la alimentación y entonces en este proceso de financiación la alimentación y la producción se ve únicamente como un insumo comercial y financiero y punto. Y luego un tercer elemento que me parece más novedoso todavía, por lo menos para mí, es el que planteaba de la securización alimentaria. Es el planteamiento que hacen los países del sur es aseguramos la alimentación para todos, aseguramos, cuando salís los países del sur de la inseguridad alimentaria, a cambio de qué? A cambio de que perdáis la soberanía alimentaria. Vamos a producir lo que queremos, como queremos, alimentos no saludables, no sostenibles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los, los países del sur se encuentran en el dilema de o nos insertamos en este modelo alimentario y perdemos la soberanía alimentaria o no nos insertamos y estamos sufriendo la inseguridad alimentaria continuamente. Bueno. Algunas características muy breves nada más del tema del nuevo constitucionalismo alimentario es sencillamente que hay ganadores y perdedores. Hay unos perdedores que son los pequeños campesinos de todo el mundo, pero otros perdedores somos todos como consumidores porque nos están educando un paladar distinto. Y hoy día estamos prefiriendo, como comentaba, pisa a brócoli, pero porque en el paladar y en el gusto nos están eh, subjetivamente y educando de otra forma tenemos que reeducar incluso el Paralá eh, los países del sur global por supuesto porque pierden la, la, la soberanía alimentaria y hay unos actores que ganan las grandes corporaciones que hemos dicho y también ganan los países del norte y los países del norte lo que ganan es un elemento fundamental y es el tema del poder normativo del nuevo constitucionalismo alimentario entonces claro, esto me parece importante alternativas que nos proponía o que nos podía proponer pues primero que hay que describir bien los problemas. Entonces, el hambre no es un problema técnico, sino que es un problema político. Segundo, la Agenda 2030 y otras agendas internacionales realmente no van a lo que tienen que ir, porque tratan a veces el tema de las cantidades, pero no tratan ni las calidades ni los impactos ambientales. O sea, se quedan en todo caso en la agricultura o la agricultura ecológica, pero no pasan a la agroecología. es el son más general. Otra propuesta que hacía era impedir que las grandes corporaciones se constituyan en oligopolios alimentarios. Otra, que hay que incorporar la reflexión de la alimentación a la geopolítica junto a temas de energía y alimentación. Y la última, que hay que intentar por todos los medios un control social de la alimentación mundial. Que consideremos la alimentación como un bien público general. Y si no conseguimos esto, pues estaremos dando vueltas. La segunda aportación, ya muy breve, fue sobre la inseguridad alimentaria en el Estado español y en el mundo, que nos la hizo Ana Moragues y nos la hizo Mónica, porque realmente no pudo venir la compañera. Bueno, nada más decir dos cosas de estas, y es que realmente ni antes de la COVID, ni después de la COVID, ni en España ni en el mundo se está garantizando el derecho a la alimentación. Ni antes ni después. O sea que no es una cosa que se le pueda echar, ah, cómo está la COVID, cómo está la guerra de Ucrania, cómo está no sé qué. No. Ni antes ni después. Las cifras están dadas por ahí, etcétera. El estudio que ellos hicieron de 1.300 entrevistas para saber eh, quién hace la compra, si esto o no era o no en España, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de las tarjetas monedero en este caso del estudio que se hicieron, es una cosa mínima porque afecta únicamente al 2% de la población con necesidad alimentaria en España. por tanto es un tema realmente minoritario. Los eh, hogares que están realmente en España eh, afectados de esto, pues es casi el 13% de los hogares españoles con cierta inseguridad alimentaria, que esto supone que son más de 2 millones y pico de hogares y más de 6 millones y pico de personas en España. Por tanto, como conclusión, a nivel de propuestas, España no está garantizando el derecho a la alimentación sana y sostenible. tanto, hay que pasar del tema de la seguridad al tema de la soberanía alimentaria, si queremos reflexionar. Y en España no se está cumpliendo el objetivo número dos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que garantizar el derecho a la alimentación sostenible y que implica un enfoque empoderador de la ciudadanía. Y aquí por eso le planteaba yo a Emiliano que en estas otras se planteaba el tema del empoderamiento y él nos está hablando de empobrecimiento. Y para terminar, que hay que incluir? Cuando se quiera hablar de temas de seguridad alimentaria, derecho alimentario, etcétera, etcétera, otros indicadores que no se están incluyendo y que estos hay que manejarlos a nivel público. Eso sería una llamada al observatorio y a diversas instituciones que trabajan estos temas para que se propongan nuevos indicadores. Muy bien, pues la segunda sesión eh, se tituló, se ha titulado La paradoja del desperdicio alimentario, ¿no? La paradoja, empezó la charla como tal, no como la paradoja y, y acabamos la sesión hablando de... de el, el escándalo, ¿no? el escándalo del, del desperdicio alimentario, que es paradójico y es eh, éticamente, ecológicamente, socialmente, económicamente escándaloso. ¿no? Eh, participaron eh, tres personas, tres ponencias, eh, con representantes de, de tres asociaciones, María González de Enraiza Derechos, Telia Vendrell, de espigoladores, a ver si lo bien es eso. y, y eh, Alfonso Puras de una asociación que eh, se llama eh, los tres las tres ponencias eh, bueno pues coincidieron ¿no? en una especie de de diagnóstico de mirada sobre lo que supone el, el desperdicio alimentario haciendo hincapié en aspectos que tienen que ver primeramente con elementos conceptuales, hay que tener bien claro ¿no? qué es eso de las pérdidas, qué es eso del desperdicio alimentario. Hay que tener bien claro mmm, que hay que prevenir pérdidas y desperdicio y no solo gestionar excedentes o desperdicio, ¿no? eh, en ese sentido, eh, lo mismo que ambos coincidieron en esa necesidad de tener en cuenta todos los eh, eslabones de la cadena alimentaria donde se producen pérdidas y eh, desperdicio. Están interconectados entre sí y que hay que poner hincapié en todos contra las diferentes responsabilidades y los diferentes actores. Y no fijas exclusivamente como parte, la mayor parte de las veces, que son los hogares, y que todo está centrado en el consumo, en esta etapa del consumo y de los hogares, ¿no? Sino muy diferentes responsabilidades. También las tres coincidieron básicamente en dimensionar la problemática, escandaloso, ¿no? El, la cifra esta mágica de un tercio de la comida que se produce para el consumo humano se desperdicia, eh, eso en, en millones de toneladas, son muchos, muchos, muchos ceros para que nos hagamos una idea, quiere decir que con la mitad del desperdicio se podría, con la mitad de lo que se desperdicia, de los alimentos desperdiciados, se podría alimentar todas las personas, a todas las personas que eh, están en situación de inseguridad alimentaria grave, severa, severa. No, eh, son, en ese sentido, eh, unos, unos números enormes. Eh, mmm con un impacto, en este sentido, eh, un escándalo ético, ¿no? eh, y, y hablando en términos de justicia social, pero al mismo tiempo con un enorme impacto ambiental, producir esos alimentos que se desperdician o que se tiran cuesta mucho desde el punto de vista del agua, de la electricidad, de eh, toda la energía, todos los plásticos del envasado, todo lo que tiene que ver con el CO2 que se lanza, las, los nutrientes de la tierra que se pierde. ¿no? En ese sentido, es un escándalo ambiental y, bueno, pues desde el punto de vista económico, como nos decían, también, pues un gasto mmm, impresionante, ¿no? Los números que, que nos daban, pues era, pues de un billón de dólares anuales a nivel mundial, un billón, a mí eso nos muchísimo. Cero, muchísimo ceros, una barbaridad, una barbaridad, pero para hacernos una idea, en los alimentos desperdiciados en España tenían un valor de, o se calcula que tenían un valor de 11.000 millones de de proyectos que se podrían poner ¿Sí? ¿No? proyectos. en ese sentido, una barbaridad. Luego, esto fue, fueron elementos transversales, cada, cada una de las eh, ponencias posteriormente hizo hincapié en cómo frenar, ¿no? cómo prevenir y cómo frenar este desperdicio y este, eh, estas pérdidas alimentarias. La primera ponencia de eh, María González del Raíz a Derechos hizo hincapié en esa parte fundamental que tiene que ver con el marco legislativo eh, tenemos antecedentes, se comentaba, muy interesantes tanto en Francia como la ley catalana y bueno, pues aquí en 2021 se puso en marcha a nivel nacional por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una, una propuesta de ley, primeramente un anteproyecto con consultas eh, a los diferentes agentes, eh, actores, eh, bueno, pues que se consiguió un texto interesante al cual, bueno, se pues hicieron las las, eh, eh, bueno, pues las, las eh, modificaciones o los, eh, las, las anotaciones pertinentes y llegamos a eh, marzo de 2022 con una ley eh, que retrocede que absolutamente en todo o muchos aspectos que se habían considerado fundamentales en relación a ese anteproyecto que se propuso primeramente en 2021. Entre tanto, pues, presiones del agronegocio eh, y eh, bueno, pues se retrocede perdiendo una oportunidad única ¿no? de eh, eh, bueno, pues conseguir una ley mmm, progresiva ¿no? en, este, en este sentido una, una ley valiente una ley que enfrente realmente este escándalo eh, y que eh, bueno, pues no es solamente que, que se pierda una oportunidad es que nace, decía la ponente <risa> como una ley muerta en tanto en cuanto eh, ya las, las directrices europeas europeas van por delante de lo que se aprueba en esta ¿no? En ese sentido, hay un colectivo al cual, pertenecía, al cual pertenece perdón, eh, en raíz de derechos, la asociación eh, que venía representando y otras 12 entidades, un colectivo llamado Ley Sin Desperdicio, que han formulado un decálogo, 10 ¿no? puntos fundamentales, de los cuales entresaco brevemente algunos de los, más, eh, de los elementos más importantes, dar prioridad a la prevención, no solo a la gestión, enfoque integral de cadena, como decíamos, eh, eh, no solamente el consumo de los hogares, no en ese sentido, obligaciones y sanciones y no solo recomendaciones y, buenos, y ejemplos de buenas prácticas o eh, presupuesto y medios para implementar la ley, y gobernanza participativa, ¿no? que participen los diferentes agentes y la necesidad de monitorear y medir en todas las fases de la cadena, obligando a saber. obligando a salir a los diferentes agentes científicos. Esta es un poco la primera aproximación y la primera ponencia. La segunda eh, fue una ponencia de eh, Celia Vendrell representando al colectivo Espigoladores. <ríe> Eh, que, bueno, pues tiene un nombre precioso y recupera esa actividad del espigueo, ¿no? el, el espigueo que se hacía en los pueblos y era ese ir por detrás de cuando ya se había recogido la cosecha, ¿no? eh, eh, bueno, pues recogiendo lo que se las semillas, de las espigas, ¿no? y eh, bueno, pues es un proyecto en este sentido que sí reúne esas características, esas características de integralidad, intentando también, como ha comentado ahora también Emiliano, ¿no? eh, bueno, pues estar en las diferentes... Eh, fases de la, de la cadena eh, alimentaria, arranca eh, fundamentalmente con ese reaprovechamiento de lo que, de lo que queda mmm, a nivel de frutas y verduras en los campos, ¿no? después de hablar con los propietarios eh, y eh, bueno, pues extraer en ese sentido eh, o reaprovechar en ese sentido eh, esas, esa, esos alimentos para eh, hacerlos llegar a familias en situación de vulnerabilidad que también participan en el proyecto ¿No? Y, eh, bueno, pues no es solamente esta recogida, sino también eh, tiene proyectos de sensibilización, trabajando con eh, profesores, con mediadores eh, de alimentación, tienen proyectos de, eh, vinculados a la investigación eh, relacionada con el tema del desperdicio, eh, asesoramiento a empresas, para, eh, a empresas y productores para ver cómo desperdiciar menos, eh, y una, un obrador, una, un... un una cocina ¿no? donde bueno, pues preparar conservas que lo han convertido también en una empresa social que da trabajo a 48 personas. ¿no? Esto lo hacen en un barrio vulnerable del Prat de Llobe, en Llobregat, en San Cosme, eh, también bueno, pues implicando eh, de forma participada a, eh, las diferentes, a las diferentes personas que componen el, el barrio, muy vinculado a lo local. ¿no? Primeramente con un proyecto aquí en San Cosme que después se ha extendido a más puntos en Cataluña. Y la última ponencia eh... Fue eh, Alejandro Puras de Red Food, que es eh, también en inglés, ¿no? <risa> que, eh, bueno, lo que lo que plantea es traer a España una iniciativa que ya está puesta en marcha en Portugal, con muy extendidas 60 nodos, eh, que lo que pretenden es reaprovechar los excedentes ¿no? de los comercios y de los espacios de la restauración eh, grande. ¿no? En, en este caso, por ejemplo, eh, reaprovechan excedentes de colegios mayores, ¿no? lo ponen en marcha, lo ponen en, marcha, uh, en Madrid um, como una asociación eh, en, un, en un principio, bueno, pues con, con esta idea, ¿no? de hablar con el comercio del barrio es primeramente puesto en marcha en Tetuán y después abren un segundo nodo en Pamplona. Y bueno, pues en, eh, hay un estudio previo ¿no? de en qué, en qué barrio puede eh, instalarse esta idea, ¿no? eh, que, que como decíamos, tan buen arraigo y expansión ha tenido en Portugal, y bueno, pues a partir de, de ahí eh, ven cómo Tetuán puede ser un buen barrio para ponerlo en marcha. Eh, y bueno, pues, básicamente lo que hacen es hablar con los comercios para que todos los productos que, que sobran, panaderías, fruterías, etcétera, etcétera, todos los productos que sobran y las comidas cocinadas de los colegios mayores puedan ser repartidas eh, entre estas según las necesidades de eh, las familias ¿no? que forman parte del proyecto, a las cuales lo único que se les pide es privatitis o sea que acudan también a las recogidas por lo menos una, una tarde, a la semana, eh, es decir, la, la, la idea de eh, no el asistencialismo, sino la reciprocidad, todos trabajamos en esto y participamos en ello. ¿no? Y, bueno, pues esta es la segunda experiencia que trata fundamentalmente de, de, de algunos eslabones más concretos de la cadena. Figoladores tocan más eh, eslabones de la cadena y, bueno, pues el resto de experiencias. Ahora sí que Marian cantando también eh, otras más. Pues. Sí, yo voy a contarlos, pero más brevemente, de hecho, me puedes poner el tiempo y prometo no pasar de ocho minutos. Eh, el tercer día lo que lo dedicamos fue a contar experiencias, experiencias transformadoras, bueno, tampoco exactamente, eh, que tenían que ver con lo que empezó contando Miguel de cómo recuperamos el control social sobre los alimentos. Entonces… Eh, la primera de las ponencias fue de Sara Sama, de la UNED, que habló del tema del compostaje comunitario, eh, fundamentalmente. Eh, que una de las ideas es recuperar la, la basura como un común que gestionamos colectivamente, que tiene su, su valor de entender, o sea, en realidad es que deberíamos dejar de hablar de basura. Eh, cuando hablamos de los restos orgánicos, eh, no es basura, es alimento que podemos devolver a, al suelo. Entonces, ¿cómo participamos? Eh, como comunidad en ese, ese, ese cerrar los libros, pero sobre todo yo creo que el interés que tenía su ponencia es que estaba explorando eh, economías transformadoras a través de ejemplos que significan nuevas maneras de organizarnos, de organizarnos para responder a necesidades de las que hablado Emiliano, bueno, necesidades que, que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta como qué pasa con los restos orgánicos, o sea, pues no me tengo que preocupar, lo he hecho en una bolsa y ya se encargará eh, el sistema de recogidas de basuras bueno, pues a lo mejor no, esa es el, la manera de abordar eh, la soberanía alimentaria sino recuperar la soberanía también sobre nuestros eh, residuos y, y sobre todo, pues ya puso varios ejemplos de iniciativas que han demostrado que son posibles y que funcionan de pequeña escala como compostaje comunitario pero también de escala de agrocompostaje de apoyar a agricultura periurbana que se encarga de gestionar, de hacer el compost de los restos orgánicos y que supone también un, un, una aportación, una compensación económica por esa actividad. Entonces, eh, en lugar de canalizar los restos a, la, a, a las grandes empresas que lo gestionan, pues utilizar otros modelos. Y una de sus preguntas era, y si sabemos que funciona, ¿por qué no avanzamos? Porque llevamos no sé cuántos años hablando del compostaje comunitario con pequeños proyectos y ¿por qué no avanzamos? Entonces no avanzamos, por una parte, eh, porque la ley no está preparada y no está hecha pensando en las pequeñas iniciativas, y eso lo hemos encontrado yo creo que en todos los temas eh, que han salido en estas jornadas, o sea, las leyes no están hechas para prepararnos o sea, para dirigirnos hacia la seguridad alimentaria, ni hacia los sistemas alimentarios agroecológicos, ni locales, ni nada. Está, está montada para eh, el modelo capitalista de concentración. Eh, luego también, eh, otro de los temas sobre los que hablaba es que justo el tema de lo, la gestión de los residuos, como es muy debajo bajo, bajo eh, low, low Baja tecnología y no, o sea, no hace falta, o sea, no encaja bien como en el modelo de los, de los grandes negocios ni de las inversiones. Entonces eso hace justo, paradójicamente, que, se, o sea, que nadie le, le preste atención. Pero en cualquier caso yo creo que lo, lo más importante de, de, esta, de esta presentación de experiencias es que podemos organizarnos de otra forma. Eh, y que podemos resolver necesidades organizándonos a través de comunidades. Y eso enlaza con la siguiente, voy a cambiar un poco el orden en el que lo presentaron, porque estuvo también Joaquín... Eh, Joaquín eh, se me ha olvidado, de Surco a Surco, que es una cooperativa integral eh, que combina producción, distribución y consumo en un, en un espacio pues tienen unas tier, unos terrenos en la Iglesuela, en, en, en, en el Valle del Tieta, en el Toledo y grupos eh, de consumo o grupos en los que se reparte la verdura que se produce y que también eh, demuestran desde la praxis, o sea, no desde la teoría, sino desde la praxis que, que podemos organizarnos de una manera diferente. Entonces, eh, llevan 20 años funcionando y, y es un modelo que tiene un problema que es ahora mismo alcanza a una muy pequeña parte de la población, pero que podríamos, o sea que lo, lo interesante es, ellos son, eh, distribuyen alimentos a unas 80, 80 cestas, que están pensadas en una cesta para dos personas, o sea que bueno, diríamos, eh, cada vez los hogares son más pequeños, entonces podríamos pensar como 80, 120, 150 hogares. Y dan tres, o sea, son cuatro personas trabajando, pero equivalen como a, a tres puestos de trabajo. ¿Qué pasaría si la mitad de los hogares de Madrid, por ejemplo, nos moviéramos a ese modelo eh, de producción y consumo? Porque ellos dicen, no somos un mercado alternativo, somos una alternativa al mercado. Y es que podemos salirnos de estas maneras de resolver las necesidades que pasan por... Eh, tener dinero para pagar y entrar en el mercado. Y si, hay, si más gente nos, nos implicáramos en esto, o sea, la, las cuentas que a mí me salen es, eh, eso, diciendo que la mitad de los hogares eh, pasan este modelo, eh, somos, mm, serían como 600.000 hogares, eh, haciendo la equivalencia en puestos de trabajo, eh, 5.000 cooperativas como Surco a Surco, 15.000 empleos. Eh, ¿Qué significa 15.000 empleos de inserción, por ejemplo? Eh, pues que si tenemos, y esto enlaza ahora con, con la, la última de las ponencias, que si tenemos en Madrid eh, un 6,4% de, de hogares con pobreza severa que tienen dificultades de acceso alimentación, que si, esos son como unos 39.000, solamente cambiando el modelo de alimentarnos de la mitad de la población y apoyando que sea a través de iniciativas eh, de agroecológicas de pequeña escala, es que directamente eso generaría empleo para que la mitad de la gente que ahora mismo tiene que recurrir a bancos de alimentos, a la caridad o a, a ayudas eh, de redistribución, no lo necesitarían. Entonces, eso es parte de recuperar el control social y de salirnos de las grandes eh, corporaciones eh, que nos alimentan. ¿Y por qué eso es importante? Pues, nos lo vino a contar Carlos Pereda de eh, la Mesa contra la Exclusión de Tetuán, de Carta contra el Hambre, del Observatorio. Es que tenemos un problema, eh, la, la cifra que daban a Moragas es de un 13% de hogares eh, con inseguridad alimentaria. Eh, hay una oportunidad que, son, eh, que, vino a contarnos el, la, que viene de Europa, que se, se ha eh, hecho la, la nueva estrategia de los fondos sociales, eh, eh, de Fondo Social Europeo eh, de ayudas contra la privación material, que pasa, cambia de modelo y ahora mismo eh, lo que se está poniendo sobre la mesa es que esa ayuda vaya a través de tarjetas alimentarias para cubrir las necesidades de alimentación y que en España eh, o sea, hay un proceso que vamos lentos y vamos mal, lo, lo decía muy claramente, pero que está se está trabajando eh, para canalizar esas ayudas a través de las tarjetas y eh, primando los hogares con un menor, con al menos un menor. Eh, entonces, eh, el problema es que estos nuevos fondos no implican un aumento de presupuesto. Entonces, Carlos explicaba eh, cómo al final eh, la capacidad de alcance de estas políticas públicas a nivel estatal, que ahora las competencias van a estar eh, en las comunidades autónomas, que, tienen, que son las que tienen que gestionar, eh, realmente no resisten la comparación con el volumen de ayuda que mueven las entidades como Banco de Alimentos. Y, y él ponía sobre la mesa, Banco de Alimentos, el 21% de lo que reparte proviene de los fondos de CEGA. Pero es que el 80% lo consigue pues, a través de los excedentes de Mercamadrid o de las donaciones o de las poner las, los puntos de recogida sobre el supermercado. Con lo cual, no vamos a cambiar el. O sea, no vamos a resolver el problema de la eh, inseguridad alimentaria con el Fondo Social Europeo, porque numéricamente no, no dan, los números no dan. O sea, es que eh, tenía él tiene todos los estudios. Eh, eran 80 eran 88.000 millones de euros, pueden parecer mucho, pero es para un periodo muy largo que al final en, en la Comunidad de Madrid tocan a 12 millones, 12.000 millones, que eh, es que, la, como él decía, el del Ayuntamiento de Madrid destina bastante más dinero que eso. Entonces, no podemos pensar que la, los fondos sociales europeos nos van a... ¡Uy, ya me he pasado millones, eh, Van a resolver el problema. Eh, la manera en que gestionan las ayudas los bancos de alimentos tampoco van a resolver el problema porque se apoyan precisamente en un modelo que genera excedentes, eh, que genera exclusión y, y que a, a, se aprovecha de las donaciones a través de la, de la gran distribución. Entonces, romper estos círculos viciosos pasa por apoyar realmente modelos alternativos que integren, o sea, no son políticas de distribución, son políticas de reducción de desigualdad eh, y que no hace falta, o sea, no son solo políticas públicas, son políticas que hacemos desde la cotidianidad, eh, organizándonos de una manera diferente. Y esto es que la también también con lo que nos ha contado, o sea, como el ejemplo más claro, más visual de eso, es la experiencia que nos ha contado hoy Emiliano, de que es posible. Ah, claro, no tenemos Emiliano, necesitamos, perdona, pero necesitamos 15.000 Emilianos, puedes, puedes mandárnoslos a Madrid. Y... Si os preguntáis, claro, dices, ya, ya, pero todo eso, o sea, solo en el ayuntamiento, en es aportación mía, solo en, en, el, en el municipio de Madrid hay 17.000 hectáreas de eh, suelo agrario abandonado, o sea, en proceso de abandono. Entonces, solamente aprovechando los recursos que se están perdiendo, ya podríamos cubrir como la mitad de, o sea, tener el empleo al lado de donde vives, eh, y, y, y dejar de depender de que alguien te dé una ayuda eh, para cubrir tus necesidades alimentarias O sea, por soñar que no quede. Bueno, gracias a los, a los tres. Bueno, Marian y Eger, pues nos habéis puesto muchísimos datos aquí que ahora vamos a ver cómo se puede gestionar toda esta información que en estas jornadas y a la vez que ya las vamos a cerrar, las vamos a concluir. Eh, Santiago nos va a decir qué podemos hacer, algún tipo de propuesta de qué se puede hacer con esta informática. Os cuento un poco en el momento en el que estamos, después de haber culminado ya en este momento las terceras jornadas. ¿no? Bueno, eh, las compañeras han, y compañeros lo han explicado bien en todas las cosas que nos han ido surgiendo a lo largo de estos cuatro días. ¿no? Y, y claro, lo que ha surgido es gordo, es decir, ha aparecido cuestiones como procesos de desposesión, acompañados de abandono de tierras, despilfarros y pérdidas, etc. Cosas que, por cierto, suelen estar ausentes en los medios de comunicación y en los debates animales. Al tiempo, curiosamente, que se produce una inflación de temas ambientales y que tienen que ver con la alimentación como la televisión y todo, son programas vinculados a la alimentación. ¿no? Lo cual nos permitiría eh, sacar a conclusión de que necesitamos, en primer lugar, situar esto en el debate social. Pero no en los términos de un masterchef o de una especie de obsesión gastronómica, sino más bien en reconstruir una cultura alimentaria que tenga proyección política y que convierta estos debates y estas cuestiones que nos saliendo en algo que debemos eh, plantearnos socialmente eh, abordar. Este es el punto en el que nos estamos encontrando ahora, ¿no? cuando después de recoger eh, todas estas reflexiones eh, y experiencias, eh, estamos un poco perplejos por no saber darle forma adecuada. ¿no? Decíamos, hagamos un manifiesto, ¿no? y tenemos eh, encima de la mesa la la posibilidad de hacer, pero tendríamos que ver cómo lo hacemos y qué queremos manifestar de cierta manera. ¿no? Porque hasta el momento lo que se nos ha ocurrido es solamente hacer una especie de síntesis de las cosas que han aparecido en estas jornadas, que puede estar bien y, si os parece, lo podemos terminar de culminar para que podamos volver de nuevo a lo que hemos estado viviendo estos días ordenadamente, sabiendo que hay temas que tenemos que ir eh, identificando, seleccionando, para poder finalmente eh, hacer esa especie de relato sobre eh, la cuestión de la, de la alimentación en los términos que han sido aquí planteados. ¿no? En este punto estamos y en este punto yo os pediría a todos aquí presentes que podamos eh, construir de alguna manera, eh, tal vez con Ten, poniendo la atención y el foco en dos tres cuestiones que creamos que son urgentes de denuncia, más tres o cuatro cuestiones que creamos que son propositivas que nos pueden permitir responder a esa situación de justicia alimentaria en la que estamos, eh, construir o empezar a construir de forma relativa esa erra. Eh, y creo que las pistas para poder hacerlo, a lo mejor tenemos que intentar abandonar las prisas por hacerlo y este puede ser un reto que nos puede seguir uniendo más allá de estas jornadas en los próximos meses, en los próximos años, tanto como personas como, como miembros de los colectivos que aquí han participado, eh, podemos eh, aprender también a hacerlo, aprender a hacerlo porque tal vez eh, lo hemos intentado hacer no siguiendo la metodología entre comillas Hoy, por ejemplo, en la experiencia que nos presentaba Emilia, ha habido también e implícito todo un proceso metodológico de construcción a partir de las vivencias, a partir de la recuperación de saberes, a partir de eh, la construcción de, de una práctica de la que emana también un modelo que desde el punto de vista económico era verdaderamente alternativo, que eh, construye reconociendo necesidades, incorporando sujetos eh, partiendo de procesos, es decir, toda un, un, una dinámica que conviene eh, aprender, teorizar y, y, y, y, y cuidar para que dé sus frutos. Bueno, pues ese es el momento en el que estamos. Este es el momento en el que si queremos podemos dar un paso más y dar ese, esa especie de, de, de inicio de construcción de un relato a partir de un manifiesto y bueno, eh, a ellos lo dejamos que veáis que estas jornadas no solo eran eh, tres o cuatro sesiones para escuchar información valiosa y escuchar a gente que sabe mucho, sino que era eh, el punto de partida de intentar enredarnos un poco eh, en, en un tema que ya digo, está completamente ausente de la, de la gente, ¿no? de, de nuestros hijos. Yo creo que... Porque creo que con esto daría continuidad las sesiones, las jornadas, las terceras, eh, apuntando hacia las cuartas pero que mientras tanto seamos capaces de apostar por esa especie de sí. construcción de relato eh, a partir de lo que eh, valga, pero a lo que es fundamental y no dejarnos eh, grandear por cuestiones que, que nada tienen que ver con las cuestiones alimentarias.